El exfutbolista uruguayo Guillermo Almada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 deportivo que nos plantean y si es tentador lo priorizamos, afirmó Almada. Pero hasta el momento todavía nadie ha levantado el teléfono desde la dirigencia de la selección de Ecuador para llamar al actual entrenador de Santos Laguna y tentarlo por el cargo. Quiero ser honesto, no tuve ninguna conversación con la dirigencia actual. En este mundo globalizado nos localizamos en cualquier parte y si hay interés llegará a nuestros oídos, declaró el estratega uruguayo. ¿Y tú qué opinas? ¿Guillermo Almada es un buen candidato para dirigir a la selección de Ecuador? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.